Kono no, no, no, no, no, no, no, Derechito al vicio somos RC Cine. En esta ocasión a la velocidad de un tren A la velocidad de un Superman, de un Flash De alguien yendo derechito al vicio Nos encontramos de camino a Ramos Mejía está Atravesando localidades, está atravesando diferentes zonas Vamos a parar en la estación de Ramos Vamos a caminar una cuadrita y vamos a bajar hacia la galería Naonis Donde se encuentra el túnel del cómic El lugar donde vas a encontrar mucho vicio Encima en el tren puedes encontrar de todo alfajores, banchos, gaseositas, ofertas para aprovechar mientras vas viajando, pero antes que nada queremos mandar un saludazo para Emanuel Divapuri un mega saludazo para César González un saludazo enorme para Bautista Oliva un mega saludazo también para Kiara Ribainera otro super saludazo para el Demon Gamer, otro saludazo para Tomás Olivera, otro para el yo Star y un último saludazo para María Violeta Díaz que siempre nos escriben están en el canal viéndonos desde diferentes puntos del país, podrían estar escribiéndonos desde Uruguay, desde Japón, desde la NASA y aún así y siempre te estaríamos saludando Muchas gracias por vernos Entonces vayamos a ver toda la merca fresca Que sale todas las semanas En el túnel del cómic Mirá, hay humanos, hay humanos ahí del otro lado del andén Y una vez que te bajás De la estación, si no es que tenés que bajarte En Ciudadela, caminar un poquito Vas a encontrarte ahí siempre Siempre las escalinatas para pasar de un lado a otro De los trenes, sin que corras peligro Acá, en el corazón de Ramos Mejía, el corazón de los cotos El corazón de las cafeterías de Ramos nos encontraremos vicio de manga y de muchas más cositas Vamos a ver, vamos a ver qué hay en el túnel del cómic ahora mismo Y te digo si no hay gente ahí adentro, ahí afuera dando vueltas en la galería para tomarse un cafecín, para comprarse unas ropitas pero acá vamos a encontrarnos lo último de 2226, que se encuentra ya en la venta junto con Haikyuu 18, si te gustan los Spockons esto es lo tuyo entonces, tenemos también Sakamoto Days número 5, mirá la chica motosierra lo que es, y al lado tenemos Girlfriend Girlfriend 3 y tenemos Hana. ya tenemos el volumen 4 que ya se pone turbia la cosa, turbia las relaciones de esta serie si no, Girlfriend and Girlfriend es esto mucho más MOE y guns la rompe con de todo tenemos también tenemos mob psycho 100 slamdon 2 hay muchas reediciones como la reedición de Ranme y medio número 1 slamdon número 1 y tenemos vagabond número 4 que salió esta semanita junto con slamdon número 15 de Takehiko y no todo el oro número 6 sale de nuevo a la venta y te, te podés encontrar también yo yo el volumen 2 de stone ocean que vamos a estar reseñando en el canal junto con berserk 37 que mira lo que es la armadura berserk y esto la rompe con de todo, el Street Fighter, el cómic número uno de monstruos, viene en una edición tapadura que está para coleccionar completamente junto con Atom de Beginning de Omnipress. Tenemos por acá Clásico Mecha, se va a volver clásico. Tenemos Kamen Rider Kuga número 1 también para los que les gustan los Super Sentais. Para el que gusta el Cuga tenemos también Peace Complex volumen 2, por si no lo tenías y quiero ser campeón mundial, el cómic de los campeones argentinos de fútbol. Pero pero pero si no, tenés algunas figurinas como, mirá, la de Jimico Toga, que viene con una remeriña. ¡Oh, Dios! Ese sí es el regalo perfecto. Una Jimico con remera de Funkos, o oh. una de Hunter, Hunter.